presidente Chávez aboga por el respeto al Consejo Nacional Electoral. Al conversar con la prensa internacional, el jefe de Estado denunció ante el mundo que la derecha venezolana preparó un plan para desconocer la voluntad de los ciudadanos tras el referendo. Se están preparando para desconocer el triunfo del pueblo. Se están preparando para lanzar, más allá de ese desconocimiento,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 ...para neutralizarlo. El primer mandatario relacionó este plan... ...con las acciones indignas y groseras... ...del eurodiputado español Luis Herrero... ...por cierto muy ligado a la oposición venezolana... ...también agradeció la respuesta... ...que dio al respecto el Partido Socialista Obrero Español. ¿Ustedes vieron las declaraciones? ¿Sí? Vaya qué grosero ¿no? Te trajo una ametralladora... ...de dispararle aquí a todo el mundo... ...al gobierno, al pueblo, al CNE... ...una ametralladora de mentiras...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 Así lo digo, que refleja la verdadera alma de España. Asimismo, reafirmó su disposición de abrir el diálogo diplomático con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estamos dispuestos entonces cualquier día a iniciar, a iniciar un proceso de acercamiento, de acercamiento, de posiciones. Solo pedimos respeto a nuestro país a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestro gobierno, a nuestro pueblo. Respeto, más nada, como cualquier país. El presidente Chávez indicó que independientemente del resultado que genere el próximo referendo del 15 de febrero, continuará trabajando por impulsar el Plan Socialista de la Nación 2007-2013. Desde el Palacio de Miraflores, Erika Ortega Zanoja, La Noticia.